Bienvenidos a un nuevo Be Productive, my friend. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar una de nuestras metodologías internas para poder ser más eficientes, lógicamente, pero sobre todo para poder mejorar vuestra productividad. Es una metodología que me inventé que realmente es una chorrada con un piano, pero a veces la simplicidad es la perfección y a veces nos olvidamos de hacer las cosas más simples. Así que voy a explicaros la metodología SC12. ¿Qué es la metodología SC12? SC12. Sentido común 1 y sentido común 2. Sentido común 1. Si has hecho algo bien, tú coges durante la semana, por ejemplo nosotros, y al final de la semana en las reuniones siempre decimos algo que hemos hecho bien, que ha funcionado, cada uno en su puesto lo que crea que ha hecho bien. Eso es el SC1. Y lo que hay que hacer es repetirlo. Entonces en la siguiente reunión, eso que hemos hecho bien, o en la reunión mensual, decimos si lo hemos vuelto a repetir. Algo tan sencillo como eso. Y SC2, ¿qué es SC2? SC2 es si algo lo has hecho mal, no lo vuelvas a repetir. Esto nos pasa 100.000 millones de veces que tropezamos en la misma piedra una y otra vez. Entonces es súper importante recordar esos fallos para no volver a cometerlos. En la reunión semanal también decimos un fallo que hemos hecho en la semana y tratamos o hacemos el seguimiento en las siguientes reuniones si no lo hemos vuelto a cometer. Y eso es así de sencillo, o sea, solo es las cosas que hemos hecho bien y las cosas que hemos hecho mal. Pero hacemos un ejercicio de reflexión mediante esta metodología para poder recuperarlo. Es algo muy sencillo pero muy útil. Así que hacemos un ejercicio de reflexión y aplicamos el SC12. Nos vemos en el siguiente programa. Be productive, my friends.